Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarle y comentarle que en este momento continúa el fuego en este momento en el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Esto debido a que a partir de las cinco y media de la, de la tarde, algunos universitarios, algunos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, junto con plataformas de 21F, realizaban supuestamente una marcha pacífica y se concentraron en la Plaza Principal de Santa Cruz, en la Plaza 24 de Septiembre, donde este al volver o al retornar, pasaron nuevamente por el Tribunal Electoral Departamental y lanzaron, bombas Molotov en este, en este lugar y por ese, momento, eh, por ese motivo continúa ardiendo en este momento el, el Tribunal Electoral Departamental. En este momento algunos estudiantes continúan y algunas plataformas continúan en este lugar. Bueno, este, y también estaban impidiendo el paso de, la, de los carros bomberos y de la policía que estaban realizando su trabajo, esto para mitigar el fuego. Sin embargo, hasta el momento no se tiene un informe oficial referente a ello, vamos a trasladarlo más adelante con el comandante departamento departamental de la policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, quien nos puede nos puede explicar acerca sobre y en qué situa eh, sobre la situación de este incendio, además comentarle que aproximadamente unos 100 estudiantes y, y, plataforma, y de la plataforma 21F continúa en este momento realizando una protesta en el Tribunal Electoral Departamental y bueno, se han dispersado y se están yendo a algunas instituciones públicas. Por tal motivo, la policía está reforzando todas las instituciones públicas con el fin de precautelar eh, bueno, las instituciones y también la, para precautelar la vida de todas las personas que se encuentran en estas instituciones. comentarle que hasta el momento no se han registrado personas heridas, eh, eso es lo que tenemos hasta el momento en un informe preliminar sin embargo más adelante vamos a estar dando un informe oficial as, acerca sobre ello, con el comandante departamental de la policía, Alfonso Siles, que nos ha manifestado que más adelante nos, va, nos dará un informe acerca sobre este incendio que está ocurriendo en este momento. Como podemos observar hay un carro bombero todavía, bueno dos carros bomberos que continúan sofocando las llamas, que y algunas computadoras, y, y bueno, algunas computadoras y han sido quemadas prácticamente, bueno, ese es el informe que se tiene hasta el momento, los vocales y también la presidenta del Tribunal Electoral Departamental no se han pronunciado referente a ello, vamos a estar informando más adelante acerca sobre este acontecimiento y también sobre las otras instituciones que están siendo resguardadas por la policía en este momento. bueno